Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar. Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón. Si tú me amaste primero, ahora lo hago.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 pues en lugar, hoy te si yo lo seré, oh lo señor, señor. siento en mi corazón. Si tú te amaste, hoy te Ahora lo hago yo. Hoy te quiero declarar. O se señor llegará a ver. no y cielos de enlaces en mi amor.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 Te quiero declarar mi amor. Oh Incomparable es tu misericordia, incomparable es tu gran amor, quisiera yo ser parte de tu vida, llévame a donde quieras tú, Jesús. nadie más bello que tú. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, Jesús, llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, llévame a donde tú. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello.